Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Hola, qué tal, gentes bonitas eh, del internet que escuchan eh, este, eh, que es su podcast más pirata de las redes, que es nada, es original en una emisión más de eh, su podcast favorito, de su podcast que eh, semana a semana nos hacen favor de, de escuchar. Eh, y si no lo hacen, pues bueno, ya tenemos más de 70 programas anteriores. Eh, y pues ojalá nos, nos, eh, nos den el, el gusto, el placer de... Eh, ser escuchados eh, y pues bueno, ahora es un programa atípico, es un programa eh, bastante peculiar eh, porque pues eh, básicamente eh, pues me dejaron solo, pues ahora no estoy eh, con mis compañeros ni con mis compañeras habituales a quien les mando un, un eh, afectuoso, un cariñoso saludo eh, eh, doquiera que se encuentren y pues bueno, han sido semanas, han sido días bastante peculiares, bastante complejos a nivel de actividades de cada uno de, de quienes hacemos este podcast eh, una iniciativa más de ultra cinema, recuerden eh, porque bueno, hemos, hemos estado eh, como, como se dice en México de manera coloquial, del tingo al tango eh, y pues bueno, eh, en, en mi caso particular, pues esta mañana eh, regresé de la Ciudad de México tras dos semanas de, de, pues, eh, de pues puro gusto y pues pura reflexión también eh, de estar independientemente de con las querencias, eh, incluido nuestro director, eh, mi amigo y colega Michael Ramos Araizagar, eh, quien en días pasados a la grabación de este de esta emisión pues cumplió cumplió su, su medio siglo su medio centenario y pues entonces pues fueron reuniones eh, las que las que sostuvimos bastante bastante interesantes bastante productivas pero también pues muy eh, eh, muy emotivas y pues, pues lúdicas también porque ya hemos dicho aquí más de una vez que el cine experimental pues también es lúdico, eh, pero no todo es cine experimental en la vida, eh, aunque pues no estaría mal de pronto eh, pues, pues hacerlo un estilo de vida eh, al 100%, pero bueno, eso, eso ya lo dejaremos para después y, y pues bueno, fue, fue una... Fue una, una visita a la Ciudad de México, eh, pues bastante, eh, no diría accidentada, pero sí con cambios de planes bastante, bastante, pues, pues patentes, más o menos tenía la idea de qué hacer, pero pues bueno, empezaron a cambiarse algunas algunas eh, actividades y pues bueno, finalmente se convirtió en una visita no solo médica, no solo familiar, sino también de, de, de profunda reflexión y hemos estado preparando actividades para, para esta decimoprimera eh, edición de Ultracinema. Que, que creo que van a estar sumamente sumamente interesantes y hemos estado platicando con los creadores, las creadoras y, y, y, y quienes nos han seguido a través de, de la gira Ultracinema que, pues bueno, eh, seguramente si nos están escuchando encontrarán un, una actividad de esta gira en su ciudad porque realmente estamos, eh, pues... pues tirando la casa por la ventana, porque hemos estado llegando a, a, a una serie de, de ciudades, de localidades y de públicos eh, de lo más, de lo más eh, variados. Y yo creo que pues esa es una de las, de las más eh, interesantes eh, eh, facetas de, del, del festival. Entonces, pues... Eh, ya lo hemos dicho, estén pendientes, eh, el, el estado de Tlaxcala pues, pues ha sido como uno de los escenarios más recurrentes en estas últimas semanas y ya platicaremos posteriormente con, con una de las orquestadoras que nos, que nos, invitó, nos invitó a formar parte de, de pues una un circuito eh, ya hablaremos con ella posteriormente en su en su momento y la verdad es que pues estamos muy contentos eh, la verdad de, de, de estar de estar en esta en esta en esta edición porque pues pues a, a veces también siento que no nos damos abasto y y, y y por eso pues ahora ahora me tocó estar a mí solito en el en el podcast eh, no tenemos un guión eh, como, como, como de costumbre, pues más o menos tenemos como una idea siempre de qué es lo que vamos a hablar, pero nunca tenemos un guión eh, específico porque la verdad es que creo que esa es una de las, de las uh, razones por las que al menos desde, desde mi, mi práctica eh, personal, pues me, me abandoné el cine... Eh, el, el cine pues eh, pues digamos hegemónico, tradicional porque tiene mucho que ver con la con lo académico, con lo estructurado, con lo con lo, con lo pues ya hecho a partir de fórmulas que se nos dan desde desde insisto la academia y que finalmente creo que son fórmulas anquilosadas eh, que, que, nos, que, que nos heredan, pues, pues más bien como las industrias o las grandes industrias que, que finalmente, pues, pues, eh, pues, no tenemos, ¿no? En particular en nuestra región de América Latina hemos visto eh, muchísimos casos en los que eh, vemos que pues no, no hay una industria y, y, y obviamente México no es la excepción y los demás países de nuestra América Latina pues están más o menos en la misma situación eh, palabras más, palabras menos pero pues finalmente no tenemos una industria que, que, que sea respaldada eh, eh, y, y pues bueno, finalmente vemos que el cine experimental realmente pues ha tenido como una una expansión y una explosión en estos últimos años y estos dos últimos años que han sido verdaderamente bizarros surrealistas eh, a nivel de, de, de todo lo que ha sucedido en el mundo no sólo a nivel de, de, de la salud hablando específicamente de la pandemia de, del del confinamiento eh, que, que que dio pues algunos proyectos sumamente interesantes a partir de ultracinema y y, y, y bueno pues pues eh, y todo lo que está sucediendo en distintos contextos en el en el planeta pues bueno vamos vamos viendo que, que realmente pues pues el cine experimental es es como una parte muy muy cercana en, en su práctica a, a lo que hemos venido haciendo en América Latina, incluso ciertas películas, entre comillas, del mainstream, que, que han tomado un poco de esta experimentalidad eh, y a nivel de esta independencia que trae, trae la, la práctica experimental, pues, pues eh, nos, ha, nos ha generado justamente eh, pues, pues la manera de... De, de encontrar una dinámica de producción que no requiere como estas estructuras. Entonces, pues sí, finalmente no, no estoy trabajando con un guión. No, no, no, más o menos platicamos de qué de qué podríamos, de qué podría yo platicar en estos en estos eh, minutos que, que que me toca, que me toca estar solito y agradezco pues el el momento para para poder hablar un poco me, me fui de la Ciudad de México, con, como siempre, con, con preocupaciones propias de, de cualquier persona. Eh, dejando a mi hijo, dejando a mi madre y obviamente a Yerbita, quienes conozcan y quienes hayan visto eh, actividades de ultracinema y, y, y este podcast, cuando, cuando tenemos la oportunidad de, de tener eh, imagen, pues, pues han visto hasta, hasta ayerbita, ¿no? Este, y pues bueno, finalmente, finalmente siempre se queda uno con esa, con esa preocupación. Y justamente una de mis preocupaciones son, es, es la, la academia, ¿no? Porque hace, hace unos meses, a principios de, de este 2022, pues me, me soltaron, ¿no? En la universidad en la que estoy estudiando me soltó la que fue mi directora de tesis eh, pues me soltó y me dijo ya no te voy a, ya no te voy a asesorar más eh, te deseo mucho éxito en tu carrera como cineasta porque de eso sí puedes hacer cosas pero en la academia no tienes nada que ofrecer así palabras más, palabras menos me dijo esta persona eh, y, y yo creo que eso es una, una de, las, de las vertientes que que, que más me ha molestado en el, en el cine experimental en estos últimos meses eh, que, que justamente es, es eso, ¿no? Como esta, esta cuestión de, de, de tratar de llevar al cine experimental o a las prácticas alternativas por decirlo así, a las prácticas eh, marginales por, por, por llamarlas de algún modo a, a, a un espacio académico, academicista, pretencioso, eh, que no tan no tiene mucho que ver con la práctica, ¿no? Yo creo que, que en la academia, siendo yo parte de lo, de, de lo académico, pues hemos cometido ese error de la de la gran arrogancia, de la gran prepotencia de creer que el cine se, se debe, se puede eh, se, se puede eh, eh, pues ceñir pues a, estas, a estas cuestiones netamente, netamente académicas para llevarlo al ámbito de los eruditos de, la, de las élites de la investigación entre comillas científica eh, que, que empiezan a escribir eh, con, con, con palabras rimbombantes eh, eh, pues pues, pues eh, como cómo es esta palabra se me acaba de oír pues estas estas eh, palabras pues, pues eh, llevadas al, al exotismo que más bien rayan en, en, en, en la mamonería no de pronto me recuerdo alguna vez que añez varda eh, le preguntaron hace muchos años eh, le preguntaron a añez varda Oiga, pues, pues, ¿qué opina usted? Y, y alguien justamente de la de, de las filas de de la redacción de la revista Cahier du Cinéma, que es esta revista pues emblemática cuna de la nueva ola francesa a finales de los años 50, le preguntaron a Áñez Varda, y lee los Calleurs du Cinema, los Cuadernos de Cine, traducido literalmente, y ella decía que no, que cada vez eh, leía menos eh, la revista porque ni siquiera entendía lo que, lo, lo que, lo que escribían, ¿no? Entonces eso pues nos, nos da cuenta que, que, que, la práctica, que, que la práctica y la, y la teoría muchas veces eh, no tienen como, como mucho que ver no y, y se enfrentan también a, esta, a, esta, a este elemento pues, de de, la, de esta distancia no en vez, en vez de, de acercar a, a los públicos eh, más diversos eh, al cine experimental a conocerlo por lo menos pues los aleja cada vez más no entonces yo creo que en ese sentido, pues la, la praxis del cine experimental y la teoría, pues sí, deberían tener como, como una, una, una revisión en su relación, porque pues sí, realmente como que creo que está haciendo muchísimo daño. ¿Y, y, y por qué no? Escribir desde una desde un elemento experimental, ¿no? desde, desde alejarnos de las fórmulas tradicionales académicas, sino pues a lo mejor dejarnos llevar y generar más un ensayo, una, una serie de ensayos. Eh, y, y lo hemos hablado muchísimo, muchísimas veces eh, con, con nuestros amigos Daniel Valdés, por ejemplo, que que, que, que pues también ha estado como, como en, estas, en estas disyuntivas, ¿no? De hasta dónde, hasta dónde lo académico, tradicional y, y recalcitrante pues, pues le, le beneficia al, al cine, o también nuestro amigo Pablo Martínez, que también ha estado aquí en el, en el, en el podcast. Como, como invitado, pues hemos discutido bastante acerca de justamente la práctica experimental y la, y la academia, ¿no? Y son discusiones eh, enriquecedoras que, que, que, que pues siguen, siguen vigentes, siguen patentes y siguen pues justamente en esa línea, ¿no? Porque pues no tenemos tampoco una, una respuesta. Eh, contundente y, y, y pretender tener todas las respuestas eh, de manera contundente sobre los fenómenos eh, artísticos, en particular el cine experimental, pues es como también caer justamente en esta arrogancia a, a, académica. Entonces, pues eh, este, este, este podcast, ya sé, esta emisión, pues ya se ha ido más hacia, hacia justamente esto, ¿no? Hacia, hacia, esta, hacia, a, a, hacia, esta, pues especie de pues, denuncia, me parece pretencioso, pero, pues sí, más bien este descontento que, que sentimos más de uno con respecto a esta, a esta cuestión académica extra, extra cuadrada, super cuadrada. Eh, no diría ultra cuadrada porque pues este nuestro festival es ultra cinema, ¿no? Entonces pues eh, eso, eso no nos, no nos gustaría. Eh, y, justamente, y, y, y justamente acabo de leer hace unos eh, minutos antes de, de empezar a grabar esta transmisión eh, un, un par de textos que, que tengo que leer para mi, mi seminario. <ríe> mi próximo seminario que, que voy a cursar en, en el doctorado que justamente hablan un poco de eso ¿no? que, que, que más bien esta academia está centrada mucho en, eh, en, en, en, la, en la teoría en la crítica que tiene que ver con, con, eh, con los Estados Unidos y Europa ¿no? como este euroaméricocentrismo en donde pues, no nos dejan realmente como mucho, mucho campo y no se estudian muchísimo eh, muchísimas veces, o las más de las veces se dejan de lado pues estos cines marginales, estos cines populares, los cines que están en las márgenes de, de, de, de lo que se produce normalmente en un país y seguimos arrastrando como estas... Estos vicios de considerar solamente el cine aquel eh, hecho pensado por los grandes autores de cualquier cinematografía sin contar todo lo que está alrededor. Y pues bueno, se me viene a la mente el caso específico de, de, de George Sadull, no que, que, que pues a pesar de que su libro de historia del cine mundial es uno de los textos pues, pues importantes, pues es un texto que está muy visto desde una perspectiva eurocentrista en este caso incluso francocentrista en donde todo lo que está hecho en Francia está bien pero todo lo demás pues es como una curiosidad incluso hasta hasta etnográfica no y estos textos que he leído tienen que ver con la con la una visión eh, des, descolonizadora o de colonizadora no sé cómo cómo se traduzca directamente el término, eh, en, eh, literalmente el término en, en, en español. Entonces, eh, yo creo que hay, que hay que ver eso, pero sin, sin la condescendencia que luego suceden con estas este, Semana del Cine Asiático, Semana del Cine Africano, sino realmente incluir, como todos estos cines, en, en, dentro de la currícula de los... De los eh, de, de los estudios cinematográficos, ¿no? que, que, que si bien es cierto, pues, pues sí es, es, eh, es importante, pues sí analizarlos, estudiarlos como fenómeno, sí habría que hacerlo con este punto de vista eh, fuera de los ojos de, de, de, de un colonizador, pero pues también sin, sin estos elementos como de, de esta academia pura y dura que no que no, que no tiene como esta, esta, esta apertura de mente, ¿no? que es lo que se necesita muchísimo en el cine eh, experimental, en el cine en general, pero en particular el experimental, que es el que más nos, nos compete, obviamente en este, en este podcast, y bueno, eh, Carla, Carla eh, nos, nos acompaña también, pero, pero uh, pues ha tenido también otros, otros trabajos y otras cuestiones que, que atender y, y, y pues Camila desde La Paz pues nos está, no, nos, nos apoya siempre, pero pues ahora últimamente también ha estado pues en estas cuestiones justamente, justamente académicas y tiene que ir a clases y yo también en, en, en algunos días Tendré que empezar a, a, a ir a clases, pero hay que, hay que poner el, el, el, el, pues el acento en, en alejarnos como de estas, de estas prácticas de, de academia como, como, como tan, tan recalcitrantes y, y considerar que solo la academia es el único mundo y el único que puede hacer crítica y el único que puede... Eh, pues, pues uh, trabajar desde esa, desde esa parte y es, el, y es como si fuera el único mundo, no como, como que el único mundo es el que se crea dentro de la academia y el que se crean estos grupitos académicos que, que yo creo que más que beneficiar han, han afectado muchísimo y, y se vuelve una jerarquía, vertical y, y se vuelve justamente como, como estos memes o estos clichés de me convertí en lo que juré destruir, pues, pues sí, yo creo que hasta cierto punto eso, eso, eso, sucede, eso sucede de manera constante en el, en el cine experimental y, y pues bueno, yo creo que sucede mucho en, en, en toda nuestra, nuestra región de, de América Latina, que si bien Insisto, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, pero, pero hay, que, hay que ser también como muy crítico y contestatario ante el cómo estamos haciendo ese, ese análisis, propondría entonces aquí dejarlo sobre la mesa, pues justamente a lo mejor una, una especie de metodología personal de cómo, de cómo acercarnos a este cine, de cómo... Eh, promoverlo de cómo de cómo eh, eh, pues pues eh, diseminarlo y, y, y cómo generar discusiones y cómo generar eh, pues esta esta manera de, de llegar a, a los públicos y, y cómo, cómo pues tampoco es aleccionar ni, ni hacer entender al público qué es el cine experimental, sino más bien ofrecerles la alternativa de analizarlo. Yo creo que el cine experimental no es este cine tradicional, este cine convencional que se puede explorar incluso como en una sola vertiente y, y, y, y pues bueno, finalmente yo creo que el cine... El cine experimental tiene muchas eh, muchas facetas no es un cine insisto convencional no es un cine narrativo no es un cine de estructuras eh, específicas no es un cine de fórmulas <risa> eh, en fin es, es un cine libre no que es como lo que estamos lo que estamos proponiendo y lo que, lo que Constantemente hemos hablado acerca de ello en, en el cine, en, en, en, este, en este podcast, ¿no? Entonces, eh, incluso en estos textos que acabo de leer, pues habla, habla incluso de, de, de la piratería como, como una forma de llegar al cine, como una forma de explorar el cine a partir de... de, de del, del, del, de la destrucción pues de estos, de estos monopolios, ¿no? Entonces, que es perfectamente válido y se puede analizar también el fenómeno, pero proponen los autores de estos textos que acabo de leer, pues justamente que, que, que se vea esta, esta parte de, de, de la piratería como, como una manera, de, incluso de distribución, ¿no? Como una manera de de cómo nos hacen llegar eh, ciertos materiales que, que son sumamente complicados a veces de, de conseguir y pues no todo está en internet a pesar de que nos pueda parecer que sí, pero pues no todo está allí eh, y entonces de pronto como que la piratería nos puede resolver muchísimo estos, estos, estas eh, carencias de pronto en la que no tenemos acceso a ciertos materiales y ahora con la crisis que, que, que se avecina o que ya estamos viviendo de, las, de los servicios de las plataformas de, de streaming en donde la oferta se vuelve como tan grande, se vuelve tan agobiante y que vemos noticias como de que Netflix pierde suscriptores así como a pasos agigantados, pues no sabemos qué va a pasar en lo futuro con estos servicios, ¿no? Y ya eh, tener dos o tres servicios ya implica un desembolso de, de, de dinero que a lo mejor pues, pues es, resulta, resulta bueno a nivel de, de entretenimiento, pero de pronto pues la calidad de los, de los, de los contenidos pues, pues puede bajar muchísimo, ¿no? Entonces... Pues, pues también parece ser que por ahí hay una, hay una cuestión para, para explorar justamente este cine que se distribuye a partir de, de elementos pues, eh, pues, pues de, de la piratería, ¿no? Y hablábamos hace un par de años con nuestra amiga Niaz Zagari eh, sobre justamente la distribución de películas pirata, en vhs allá por los años 80 por los años 90 eh, con, con el que muchísimos cinéfilos iraníes pudieron pudieron acceder a materiales que que el régimen pues pues tenía prohibidos no o tiene prohibidos entonces pues pues también es es, es yo creo que una una manera eh, de, de, de llegar a, a a todos, estos, a todos estos materiales, ¿no? Entonces, sí creemos desde aquí que, que, el, cine, que el cine debe, debe pues variar, debe eh, analizarse, pero no desde una perspectiva que es académica tan, tan, tan radical, tan, tan absurda, me parece a mí de pronto eh, como como que si no está si no está bien citado no es un texto científicamente eh, aceptable cuando en realidad pues las el cine experimental son pues se refiere más a una práctica más más artística por decirlo así eh, yo creo que, que que que de pronto pues esto sí es como como excesivo no no de pronto es excesivo y, y sí, lamentablemente, pues pues sí de pronto suceden como, como estas cosas en donde, en donde pareciera que solo la academia es válida para, para, para legitimar. Y legitimar además qué, ¿no? Y además hacia quiénes, ¿no? Se, se, se le, legitima ¿no? Y recibo mensajes más o menos de manera, de manera constante mientras estoy grabando no sé bien a bien quién puede hacer en estos, estos mensajes y pues bueno eh, cabe, cabe mencionar que, que, que en, en la universidad en donde estoy pues, pues no hay como, como esta rama de, de analizar el, el cine experimental eh, no hay materias de cine experimental en, en, en este momento al menos eh, cuando, cuando aquí en en, en Canadá, pues, se han, se han generado y han surgido autores muy, muy interesantes eh, que han, que han trascendido las fronteras y que han hecho técnicas interesantes, ¿no? Este, no sé, Michel Broll, que hizo una, una cámara que podía llevarse a cualquier parte que podría ser sumamente portátil de 16 milímetros, o está obviamente el caso de Norman McLaren, de Jacques Juan de, de Pierre Vert, que han sido como de los, de los grandes, grandes eh, animadores eh, que, que pues, pues han tenido como un impacto importante, no solo en su país, sino, sino a nivel mundial, a través de distintas técnicas de, de animación de distintas eh, maneras de cómo abordar la, la, la imagen en, en movimiento, ¿no? Que, que pues es, es en, en realidad una, una ilusión, ¿no? Entonces, la animación pues va de la mano con, esta, con este, este mundo del, del trucaje, de, de esta ilusión de movimiento que tenemos a partir de imágenes proyectadas en sucesión. Pues bueno, es, es, es, es de, de llamar la atención el hecho de que, de que no exista tampoco como, como esta, este, este interés académico, sea el que sea, en, en justamente el, el, cine, el cine experimental eh, canadiense en, en, en particular. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, no sé si lo que estoy diciendo tiene algo de sentido, eh, pero pues espero que sí, espero que, que, que hayan eh, pues es, eh, escuchado este esta emisión, que, que les haya gustado, que les haya generado pues algún algún algún interés y, y cuestionamientos, ¿no? que yo creo que también eso es una de las cuestiones importantes a la hora de estar investigando para hacer un proyecto pues, pues también a veces tenemos más preguntas que respuestas, y eso yo creo que, que no lo ha entendido tampoco la, la academia, no que se quieren eh, resultados cuantificables o mesurables en, en, en, una, en un proyecto que es una película experimental, eh, donde de pronto a lo mejor se nos hace una exigencia con respecto al tipo de público, o, o cuánta gente lo fue, fue a ver, cuando, cuando en realidad es de pronto muy difícil cuantificar todos estos, todos estos elementos, ¿no? Y, eh, y, y, y eso pasa muchísimo con, con, con, con los apoyos, con las becas. Oye, ¿cuál es tu resultado? Pues sí, vivimos en un mundo salvajemente capitalista eh, industrializado que en lo que se, se, en lo que se concentra más bien es en, en el resultado, no y cuando el cómo o, o, o, o, o cómo llegamos a, a, a ese resultado, a lo mejor ni siquiera llegamos al resultado, sino que nos detenemos en el proceso porque algo no está bien, algo no va bien, algo no es interesante o algo no resulta entonces, tenemos que echar todo para atrás y a lo mejor ya no nos interesa hacer ese producto, ¿no? Porque el cine experimental, pues, no es capitalista, ¿no? El cine experimental va en contra de los medios de producción eh, pues, pues dominantes de, de, de la época, ¿no? Eh, eh, eh, es es como, como salirse justamente de la estructura que yo creo que es una de las de las maneras más, más, más eh, pues lúdicas de aproximarse al cine experimental. Se supone que no debemos tocar el negativo, que no debemos tocar la película más que en ciertas condiciones, pero hay quienes andan este, rayando la película o quemándola, o, o generando como esta, esta degradación de la, de la película para generar pues un, un concepto que a lo mejor hay que explorar o le resulta interesante al autor, a la autora, entonces pues bueno hay que estar como siempre muy pendientes de, de, de qué podemos hacer a través del del cine experimental, que podemos expresar a través de las imágenes en movimiento que no necesariamente tengan una, una narrativa, ¿no? Entonces, pues, eh, pues los dejo con estas, con estas eh, cuantas reflexiones. Eh, el vuelo estuvo pues, pues poquito accidentado, en el sentido de que hubo zonas de turbulencia de pronto bastante fuertes. Es, es un, vuelo, un vuelo de toda la noche, y, y, y, y, y ando, pues, pues, bien desvelado, ¿no? Y ando muy, eh, todavía eh, como, como muy, muy alterado, muy angustiado de qué es lo que va a pasar, de qué, qué, va, qué va a suceder con, con mi seminario, qué va a suceder con mi trabajo, eh, si voy a regresar pronto a la Ciudad de México, si... si si, si voy a continuar en el doctorado o no, pues bueno, todas esas, todos esos cuestionamientos es justamente lo que tengo en mi mente en estos momentos, pero también siempre tengo en mi mente... Pues un montón de cine experimental un montón de ideas y un montón de cosas que me gustaría compartir y, y que lo hemos hecho semana con semana en este en este podcast más pirata de las redes que es nada es original eh, pues bueno finalmente finalmente pues pues eh, son son son son cuestionamientos y son cosas que constantemente tengo tengo en mente ojalá ojalá haya sido un un podcast eh, interesante, por lo menos divertido, que, que les haga, que les saque un poco una, una sonrisa. Eh, a lo mejor en, al, en algún momento a, alguno de nosotros de nuevo eh, tiene que, que entrarle solo al... al, al a la grabación, porque, insisto, tenemos tenemos eh, muchas actividades, eh, cada uno de nosotros por nuestra cuenta, pero obviamente también tenemos todas las actividades que, insisto, van a ser muy, muy interesantes. Se avecina el Home Movie Day en México el, el, el mes próximo. Eh, vamos a tener unas, unos invitados impresionantes y, y, pues, bueno, estamos también haciendo una una selección de, de, de, de cortos que, que, que homenajean la figura de del gran gran eh, cineasta lituano eh, eh, Jonas mecas que, que es uno de los Cineastas que citamos eh, de manera constante porque justamente él proponía un cine menos perfecto pero más humano que es yo creo que una de las de las de las eh, características del cine experimental no es perfecto pero es sumamente humano según las palabras de el gran Jonas Mecas. y pues tenemos eh, una selección de de cortos eh, que, que homenajean no, a, eh, al, al, al cineasta, ¿no? Entonces, pues, pues eh, eh, insisto, estamos muy contentos, eh, estamos de pronto agobiados por tantas actividades que tenemos y que, es, que hemos estado organizando, eh, pero bueno, van a, van a ver que, es un, que, que va a ser un, un festival impresionante, tenemos la gira, obviamente, y, y pues bueno... Eh, si tienen, ya saben, preguntas, eh, si tienen eh, pues pues alguna sugerencia y si tienen algo que, que, que mencionar o, o que proponer a propósito de, de los temas que hemos estado sacando en, en, en Nada es Original, pues ya saben que tenemos, tenemos pues nuestras nuestras eh, redes abiertas para, para todos ustedes eh, y pues bueno, ojalá este, nada es original, les haya sido, eh, pues, pues, por lo menos divertido, ¿no? Eh, yo los dejo, eh, voy, a, voy a dormirme un ratito, yo creo, eh, mañana hay que trabajar ya, Hoy, o, o, esta grabación se hace en un día feriado aquí, aquí en, en, en Canadá, y pues ya las clases y todas las actividades empiezan el día de mañana, ya es como, como, como la víspera del otoño las, las eh, la, la temporada pues ya ya eh, eh, veraniega ya se empieza a, a extinguir empieza a, a anochecer un poco más temprano eh, empieza a, a, a, a irse el sol a entrar de, eh, pues pues el frío eh, poco a poco, eh, a veces es radical, a veces sí entra poco a poco, pero pues eh, estamos a, a la espera, estamos a la incertidumbre, eh, eh, en, como, como la vida misma, pero de lo que estamos siempre y 100% seguros es que vamos a tener actividades bien, bien interesantes. Los dejo, esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes en una eh, emisión atípica, Les saluda Antonio Bunt y nos veremos la próxima semana Nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas